Hola a todos y buenos días. Muchísimas gracias por asistir a este webinario que organizamos desde la oficina de Europa Creativa España, a todos los compañeros de las oficinas Cultura y Media, eh, en relación a las eh, convocatorias eh, del, del capítulo corto-sectorial, intersectorial, de, dedicadas a los medios de comunicación, que es lo que llamamos el programa News Media de Europa Creativa, que es un programa muy nuevo para nosotros y también dentro del programa en este periodo 21-27 y que, bueno, que queremos darle la máxima difusión posible porque son como eh, son convocatorias de ayudas que creemos que pueden ser de de mucho interés y de mucha utilidad para, para el sector. Yo soy María Azcona, eh, trabajo en, la, en el órgano de coordinación de la oficina Europa Creativa España. Mis compañeros que me, me acompañan hoy eh, tenemos por un lado a Augusto Paraño, el coordinador de la oficina eh, Cultura. Eh, tenemos a Peter Andermatt, el coordinador de la oficina Europa, eh, Europa Creativa Media España. Eh, a mi compañera Victoria, de la oficina la coordinadora de la oficina Media Andalucía. Y a Alex Navarro, el coordinador de la oficina Media Cataluña, que nos va a ayudar sobre todo con el tema de la dinamización de las preguntas y las respuestas. Tenemos también a Álvaro Alcalde de Verificat que será nuestro caso práctico. Es un proyecto que ellos dirigen un proyecto que ha sido eh, recientemente beneficiario de la convocatoria de alfabetización mediática y que luego nos va a explicar en qué consiste. Simplemente unas cuestiones antes de comenzar mi presentación, unas cuestiones de orden práctico que nos gustaría que, que transmitiros. En primer lugar, eh, por supuesto, daros las gracias por, por asistir y comentaros que tenemos eh, un chat eh, general en el que iremos colgando enlaces que puedan ser de vuestro interés a las convocatorias y a, a las sesiones de informativas que también ha hecho la Comisión Europea en torno a estas convocatorias. Luego está el chat de preguntas y respuestas, que es en el que os rogamos que por favor hagáis las, las, las todas las preguntas que tengáis, lo hagáis, las hagáis por ese chat para que Alex se las pueda ir reco recopilando y las pueda ir luego eh, de, eh, trasladando a los a los ponentes. Y por último, cuando terminemos el webinar habrá una nos saltará una encuesta que os rogamos que, que rellenéis porque nos es de muchísima utilidad para preparar nuevas, eh, nuevas eh, sesiones y, y, y para conocer también qué os ha parecido el contenido que os ofrecemos hoy. ¿vale? Entonces, sin más dilación, para no dilatarnos mucho en el tiempo, os voy a compartir mi presentación que es una introducción general a, a lo que es eh, Europa Creativa porque entendemos eh, que o sea, nosotros nuestro target de público, como decimos siempre, no son espe específicamente los medios de comunicación. Eh, y entonces, bueno, simplemente haceros una pequeña introducción a lo que es Europa Creativa, que en este periodo 21-27, bueno, Europa Creativa es el programa de la Unión Europea, de la Comisión, dedicado a impulsar y fortalecer los sectores culturales y creativos, como podéis ver allí. Tiene dos objetivos principales. El primero es, por supuesto, salvaguardar todo el, eh, y promover el patrimonio cultural y lingüístico eh, de, de la, toda la Unión Europea y también, muy importante, eh, incrementar la competitividad y el potencial económico de las industrias culturales y creativas y fortalecer el sector que ha quedado tan dañado después de las últimas, de las últimas crisis. Eh, tenemos en, dentro de Europa Creativa dos programas eh, fundamentales, el, el programa Media, eh, que es específicamente dedicado a ayudas al, al cine y al audiovisual, y el programa cultura que se dedica a, a dar a, apoyo y ayudas a todo lo que no es eh, cine ni audiovisual es decir el resto de los de los eh, sectores del, del, del, del, del, del, del de todos los sectores del dentro del amplio la amplia gama del, de, de la cultura no de todo pues sea artes visuales escénica literatura arquitectura moda patrimonio eh, lo que os podéis imaginar eh, aquí tenéis un poco también otras… Eh, bueno, cómo se, cómo es, se, nos, se, se, se distribuye el, el presupuesto en este, en este periodo, que es verdad que ha crecido bastante nuestro presupuesto, casi, eh, casi se ha duplicado el presupuesto de Europa Creativa en el periodo, en el periodo que que estamos ahora, eh, veis que hay una parte importante que se dedica a media, otra que se dedica a cultura y una parte que llamamos capítulo intersectorial, que es donde se encuentran las ayudas de las que vamos a hablar hoy y que ahora mismo os voy a indicar. Además, Europa Creativa también tiene otras acciones específicas como Music Moves Europe, dedicada especialmente a la música, Culture Moves Europe, que es una, un programa para... Para eh, residencias o Perform Europe dedicadas a artes escénicas y además otra serie de, de acciones que probablemente algunas días conozcáis, como puede ser las capitales europeas de la cultura, o los eh, lo, lo Forum, o las Jornadas Europeas del Patrimonio, todas ellas, como os decía, dedicadas a, a proteger, salvaguardar y promover el patrimonio de, cultural y lingüístico de la, de la Unión. Eh, dentro de Europa Creativa participan estos programas. Eh, o sea, estos países, los 27 estados miembros, además otros países que están en el, en, el ámbito, en el ámbito europeo y algunos que están eh, firmando y llevando eh, los, los acuerdos con la comisión para poder participar en el, en el programa. Por tanto, si vosotros os decidís a presentar un proyecto como necesitaréis socios, si tenéis socios de algún de algún país que tenéis duda... Eh, si está o no está dentro de Europa Creativa, pues podéis pues, eh, preguntar a las oficinas de información, a todos mis compañeros que eh, gustosamente os pueden informar de cuáles son los países que están ahora mismo eh, dentro, del, dentro del programa. Eh, como os decía, puntos nacionales de contacto si os queréis dirigir para cualquier duda sobre estas ayudas eh, por un lado, como os decía, tenemos aquí en el Ministerio de Cultura y Deporte, está el órgano de coordinación que nos dedicamos a tareas más administrativas que, que de información por un lado están los compañeros de la Oficina de Cultura que dan, a, dan eh, cobertura a todo el territorio nacional, que están aquí también en el Ministerio y dentro de las oficinas media, que, a las que, todo, para este tipo de, de, de ayudas, es verdad que el contacto principal está en la Comisión Europea y que luego os lo voy a, a, a dar los los, los emails, pero si tenéis alguna duda os podéis dirigir a todos los compañeros ya que son eh, convocatorias que están dentro del capítulo intersectorial. ¿vale? Entonces tenemos Oficina Media España que está en, en Madrid y luego las tres oficinas regionales en Sevilla, Barcelona y, y, y San Sebastián. Eh, como os decía, dentro del capítulo intersectorial hay dos líneas de financiación principales, que es la de laboratorio de innovación creativa, que tiene que ver con innovación en el, en el ámbito cultural, y la de apoyo al sector de los medios de comunicación, que como os decía, es una, eh, es una línea de financiación, una, un capítulo muy nuevo dentro de Europa Creativa. En el propio reglamento del programa, dentro de las prioridades del capítulo intersectorial, como veis, hay una específicamente dirigida a promover eh, las actividades eh, que, que apoyen al sector de los medios de comunicación para conseguir que este sea libre, diverso y pluralista y que sea un periodismo de, cal de calidad, que es lo que, lo que le importa a la comisión. Eh, ¿Por qué, eh, por, ¿por qué eh, principalmente...? porque eh, la libertad de expresión y la libertad artística, que es lo que también intenta Europa Creativa apoyando a los sectores culturales y creativos, son esenciales eh, para que o sea, la libertad de expresión en los medios sean esenciales para que los sectores culturales y creativos sean potentes y sean dinámicos. Entonces, por eso el programa cree que debe también participar en el promover un entorno mediático libre, diverso y plural. Y prestar apoyo a los profesionales y, y mejorar el desarrollo del pensamiento crítico entre los ciudadanos, promoviendo la, la alfabetización mediática. Por eso mismo hay una línea específicamente dedicada a alfabetización mediática. Entonces, como veis, los objetivos son estos que os pongo la. Luego, eh, posteriormente, os compartiremos todas las presentaciones eh, de, que os vamos a poner ahora para que la tenga, las tengáis a mano. ¿vale? Bueno, Básicamente ese es, el, ese es el objetivo de la, de la comisión. Eh, para tener unos nosotros culturales y creativos dinámicos y fuertes necesitamos libertad de expresión y libertad artística. Por tanto, eso es lo que intenta apoyar el, el programa. Hay tres líneas de financiación que son las que vamos a explicar ahora en el webinario. Eh, asociaciones periodísticas, que está abierta hasta el 27 de abril, que tiene dos acciones. Alfabetización mediática, abierta hasta el 30 de marzo y eh, defendiendo la libertad y el pluralismo de los medios que ahora mismo no está abierta todavía pero bueno, os informamos igualmente porque probablemente se abrirá durante el año tenéis en nuestra página web información específica sobre cada una de ellas y los enlaces a, a, a, los, a las convocatorias y como os decía eh, como, como os decía que esto es un sector que para nosotros es un poco desconocido dentro del, del dentro del, del, del programa, eh, la comisión entiende que el principal eh, punto de contacto deben ser ellos para ciertas dudas mucho más específicas que las que nosotros os podamos, os podamos solventar. Por tanto, hay dos enlaces dos mm, emails corporativos que se atienden, que son, que se responden. Eh, una específicamente sobre asociaciones periodísticas, es el primero, el de Journalism Partnerships, y el de Media Literacy para las preguntas sobre la convocatoria de alfabetización mediática. Ahora os pondré eh, sino los, los, las eh, direcciones de email por el, por el chat para que las tengáis a mano. Y yo creo que sin más voy a dar paso a mis compañeros y va, os va a comentar Augusto Paraño, el coordinador de la Oficina Cultura, todo lo relacionado con la, con la eh, convocatoria de asociaciones periodísticas. Así que, Augusto, cuando quieras. Muchas gracias María y muchas gracias a, a mis colegas que están aquí online y a, y a vosotros sobre todo, o a sea, los que estáis aquí para para escucharnos. Bueno, incidir un poco lo que ha dicho María, que no está de más que sepáis que efectivamente el programa de Europa Creativa tiene estos dos subprogramas, incidir en ello, y que estas acciones son acciones ¿verdad? sectoriales, es decir, que nos conciernen a los dos programas. Yo personalmente pienso que están un poco más cerca de media, porque como el propio nombre indica, son temas de alfabetización mediática y de y topics que, que están asociados un poco más a su, a su sector, pero evidentemente todo lo que tiene que ver con la, con la, con la cultura, y nosotros somos el programa cultura, también, también nos, nos afecta. Entonces, como ha, también menciona María, pues eh, lógicamente nuestra, nuestra tarea es un poco promover estas, estas iniciativas que nos parecen que son de interés, y luego si tenemos algún tipo de, de pregunta un poco más compleja, pues como, como hemos visto los correos electrónicos, derivarlas, pero nosotros también estamos aquí para eso, no solamente como correo de transmisión, sino a la medida de nuestras posibilidades, daros la asesoría que creamos Oporto. Incidir en la idea, eh, ya voy a empezar quizá a eh, compartir mi, mi, mi presentación, incidir en la, en la idea de que no hay posibilidad de que haya eh, cultura en su sentido más amplio, sino efectivamente si no hay una, una libertad de medios. ¿no? Es, es algo que se articula a través, de este, a, a, a través de este tipo de, de herramientas. La cultura, se, la, la, la, la, la, los medios, es una, es una competencia, efectivamente, que no es una competencia de la Comisión Europea, como tampoco lo es la cultura, sino que son competencias eh, nacionales que cada país eh, gestiona como, como, como quiere, y en nuestro caso, además, y en otros muchos países, ya sabes que la cultura también está, está digamos, derivada, a, en nuestro caso, a las regiones y a las comunidades autónomas, aquí también. No obstante, ¿eh? la Comisión es, es consciente de que para reforzar la democracia hay que ¿eh? dinamizar y que reforzar este, estos, estos medios informativos y entonces tiene una, una, una larga trayectoria. Es decir, que este programa no nace como la mayoría de los programas, incluidos los nuestros, de cultura, de, de la nada. Tiene unas experiencias, unas experiencias previas. Y fue en el 2020 cuando la Comisión presentó dos planes efectivamente para reforzar, eh, la, la, la, para, para, para alentar la libertad de medios y, como último objetivo, reforzar la democracia, que son la media divisional action plan y el europeo. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo a través como también, es que tenemos muchos puntos en común a través de foros en donde, donde se daba el diálogo eh, estructurado, como somos una vía de financiación, eso lo insistimos mucho en nuestras jornadas informativas, tanto de cultura como de media, somos un instrumento de financiación, pues a través eh, de financiación de préstamos y de, y, de, y, de, y de capital, que esto lo hacían a través de, de los fondos InvestEU, y subvenciones para, para, para, para concretamente para apoyar este, este tipo de iniciativas, que es ya nuestro programa. Y por eso lo hemos puesto en, en, en, en rojo, porque esto ya es lo que nos concierne a nosotros directamente. Hay una novedad en esta eh, convocatoria específica de la que me voy a concentrar, que es la, del, la del, de las colaboraciones mediáticas y con un presupuesto que partió de 7 millones y medio y que ahora vamos a ver cómo se, se ha incrementado. Ah, luego ha habido otro tipo de iniciativas previas, como el Horizon Europa, que ya sabéis que es otro programa, en fin, una serie de, de, de iniciativas que han con, concluido, que, han, que han, eh, se han se han concretado ahora con con esta esta con esta, eh, con esta convocatoria. Por supuesto, hay una, ha habido una, una, una convocatoria piloto ¿eh? que se llamó eh, Festival de Periodismo y Alfabetización Mediática, con una fecha límite que ya veis que ha concluido. Otras eh, becas de Horizon que también concluyó el 10 de enero. Pero todo esto para dar la impresión de que, de que ha habido una serie de experiencias previas para ¿eh? y concluir en estas, que, estas tres que nos convocan hoy aquí. Ya entramos, ¿eh? concretando, ya entramos efectivamente en, en Europa Creativa. Y en UPA Creativa, eh, pero en Europa Creativa, en esta convocatoria, como ha, ha mencionado María, hay dos, dos, dos topics, dos, dos temas. Uno, eh, que ya es la tercera vez que, que se convoca, eh, que se llama colaboraciones eh, eh, de, de medios de comunicación, y que, mm, bueno, pues que ya la mayoría de los que, han, eh, los que estáis ahí esperemos que, que conozcáis. Y una nueva, eh, que es la, de, la del pluralismo. Eh, para volver a la de las colaboraciones, bueno, pues como su propio nombre indica, tiene que, el, el objetivo es el fomento de la colaboración transfronteriza de los medios de comunicación. Hemos dicho que lo, todo el tema que tiene que ver con los medios es una competencia nacional, pero que promueve una iniciativa europea, pues promueve la cooperación transfronteriza como todos los programas europeos. Es decir, que una experiencia que tiene lugar en un medio de comunicación de un país tal entre eh, en colaboración con otros eh, medios de otros países porque están, digamos, eh, concernidos o, o, o, o, o inquietos o preocupados por la misma, por la, por, la, por las mismas, por los mismos temas. Entonces, como decía, es la tercera vez que se convocó y esta, eh, la, de, la llamamos colaboraciones, tiene dos prioridades, que se pueden elegir una o dos. Una, que son acciones que, que aborden los cambios estructurales y tecnológicos, es decir, cómo hacer que esos medios son más, sean más competitivos, todos sabemos eh, cómo son los medios tradicionales, la radio, los... la prensa ahora eh, quiere que la difusión... Y el, y el impacto sea, sea sea mayor y todo esto, como nos está ocurriendo también en, en nuestro su programa de cultura pues tiene que ser a través de las nuevas eh, tecnologías. Y otra, lógicamente el News Business Model los eh, la, la, la, la transformación de los nuevos de los nuevos modelos de negocio. Las prensa los medios tienen una trayectoria casi que viene del siglo XIX la mayoría ya no, y tienen que digamos eh, eh, eh, eh, bueno, pues acoplarse a las nuevas situaciones y con y, y, y asumir los nuevos votos. Y esta otra, que es la nueva, insisto, que se llama pluralismo y, el, y, que forma, y, que, y que fomenta el pluralismo de los medios. Para organizaciones, para ofrecer becas, capacitación a los medios de comunicación, eh, la, la relevancia eh, para, de la democracia y la participación eh, ciudadana a través de ayudas a, me, a terceros, eso lo veremos a posteriori. Y, y las dos, tanto la de colaboraciones como la de pluralismo, tienen una duración máxima de, de dos años. Aquí no se hace ninguna, ninguna desglose de si la, eh, la, de, la de colaboraciones va a ser una duración más corta, las dos tienen esa, esa, esa, esa duración. Volvemos al, al, al, al topic 1, ¿eh? nos concentramos ya, no olvidéis, en el, el, de, el, de, el de colaboraciones, que como hemos dicho tienen dos, dos prioridades y lo que se espera de, esta, de las dos prioridades, no olvidéis que era una la de, lo volvemos a ver si queréis, la, los cambios estructurales y los nuevos modelos de negocio, pues los dos se, se, se, se espera que tengan una mayor cooperación entre, entre los medios, el montaje de unas redes sectoriales para el intercambio de, nuevas, de, de buenas prácticas entre los medios, en el fondo, insisto, es lo que venimos viendo en todo lo que es nuestro programa y de hecho por eso tiene cierta lógica que lo promovamos nosotros. Es decir, nosotros en nuestro programa Europa Creativa Cultura, en nuestros colegas en sus respectivos, en su programa eh, media, lo que promueve es el contraste, es ver cómo se trabaja en, en, diferentes, en, diferentes, en diferentes países, cómo se puede aprender en el, a, través, a través de experiencias de otros, de, otros, eh, de otros colegas de otros países. Esto es lo que va a promover también aquí. Eh, crear eh, eh, redes sectoriales, como he dicho, y crear centros de conocimiento eh, con, en, en, en, en, en formatos técnicos, sea en escrito o en línea, para los radios, los podcasts, para todo tipo de, de, de géneros periodísticos. Lógicamente la mejora de las habilidades por parte de periodistas y otros, y otros profesionales. Eh, las actividades elegibles, es decir, las, las, las que se pueden eh, eh, se pueden eh, financiar, aquí volvemos al desglose. es decir, el impacto esperado era para las dos acciones, pero en esta eh, vamos a concretarnos primero en la, en, la, en la de los cambios estructurales, que ahora lo llama negocio colaborativo de transformación, y lógicamente lo que quiere es fomentar la transformación eh, empresarial nuevos modelos de gestión e ingresos, nuevos enfoques para el desarrollo de las audiencias y el marketing. Nosotros estamos continuamente trabajando en este tema de marketing, de marketing cómo llegamos a nuevos públicos. Pues exactamente esto, los, la, la, la, la, la redacción de nuevos estándares profesionales, eh, los nuevos... Tipos de sala de redacción, esas imágenes que tenemos del cine americano, de una sala de redacción con todos los periodistas escribiendo a máquina y con una, eh, digamos, una, una atmósfera infernal. Bueno, pues ahora eso ya no puede ser así o no puede ser así. Las redes de sindicación, lógicamente, y los modelos para facilitar el intercambio de contenidos y, y entre medios de comunicación de la Unión Europea. Estamos hablando, lógicamente, de un programa europeo. Las soluciones que ayuden a las pre pequeñas organizaciones para desarrollar la preparación empresarial. Lógicamente, esto no va a ir únicamente dirigido a los grandes medios de comunicación, sino a medios de comunicación que están iniciándose y que tienen que bueno, pues, pues, pues buscar soluciones y financiación, y este es un medio para conseguirlo, y las soluciones colaborativas que, para aquellos medios, como decía, que no tienen las digamos que no tienen las herramientas para adecuarse al entorno, al entorno digital. Las actividades, lógicamente, que se prevén en este ámbito que sean elegibles, insisto, estamos en la prioridad, una, lo de, la, de, la de los cambios estructurales, pues todo tipo de eventos, capacitación online, talleres, programas de intercambio, producción de guías, toolkits, todo lo que es el resultado de este tipo de, de, de, de actividades. Y luego... La número dos, ¿os acordáis? Que ahora la llamo los procesos, eh, los eh, periodísticos colaborativos, y aquí lo que pretenden es fomentar un periodismo eh, colaborativo con el objetivo de que la eficiencia y la calidad de los informes sea más, eh, lógicamente, más innovador y, por lo tanto, más, más eficiente. Para ello, pues se eh, tiene que testear eh, formatos e eh, informes originales y métodos de producción innovadores, mejores prácticas entre los periodistas, flujos de trabajo de los géneros periodísticos que requieren tiempos y recursos. Y, como en el anterior, <coughs> perdón, todos estas, eh, eh, <coughs> perdón, todas estas eh, actividades elegibles se van a concretar, <coughs> pues como en el anterior, en actividades, capacitación, eh, talleres periodísticos, desarrollo colaborativo, intercambio de, de, de programas, eh, planes de tutoría en línea, en fin, todas las actividades que se, eh, que se concretan de, de, de, digamos, de, de unas actividades, todos los eventos que, se que, que son el resultado de unas actividades como las que acabamos de mencionar. Eh, esto sí que lo dejaron muy claro, que, que en cualquier caso que haya una producción eh, editorial, tienen que respetarse absolutamente los estándares eh, de, eh, de, de libertad y todo lo que tiene que ver con, con eso, con la libertad de medios. Y es más, eso lo van a tener que incluir en el formulario, lo van a tener que justificar todos los socios, no solamente el líder, y efectivamente es algo que tiene que quedar, eh, que tiene que quedar clarísimo. Volvemos al topic 2, este topic 2 es el pluralismo y esta es la primera vez. Que se convoca. De hecho, creo que el presupuesto global es 10 millones, 5 para la anterior que acabamos de ver y, estas, eh, y, esta, y, este, y otros cinco para el pluralismo es decir que esta es la gran novedad es una dotación económica que creemos que es bastante, bastante significativa y por lo tanto bien, bienvenida y el impacto que se espera pues es la mayor resiliencia el pluralismo, independencia editorial el propio nombre, la otra de la colaboración es su propio nombre lo indica todo y en este caso pluralismo también la palabra es lo suficientemente elocuente es decir que tienen que eh, demostrar eso, que no están sometidos a ningún dictamen, que tienen una libertad absoluta en su, en su política de información. No, eh, eh, no tienen por qué ser los grandes medios europeos, sino tienen que ser locales, regionales, comunitarios y medios especializados esto no va dirigido a los, grandes, a los grandes medios de comunicación la resiliencia a las organizaciones de la sociedad civil activas a los medios de comunicación la mejor aceptación de las nuevas tecnologías si os dais cuenta siempre hay una serie de palabras que se están repitiendo libertad reforzamiento de la democracia aceptación al nuevo entorno al nuevo digital al uso de las nuevas tecnologías igual igual en las otras dos eh, subprogramas que componen el el, el, el programa Europa Creativa. Y luego, claro, fomentar el depósito de conocimientos sobre los sectores de los medios que ofrecen eh, noticias de interés público, por ejemplo, mediante la detección de áreas de baja provisión de alta calidad y contenidos en los que se tensa el pluralismo mediático, es decir, identificar qué está ocurriendo aquí que no tienen esa libertad que teóricamente deberían de tener y cómo subsanarle a través de una ayuda como esta eh, específicamente de, de pluralismo las actividades las, las actividades elegibles pues todos los proyectos deben respetar los estándares volvemos a los medios profesional profesional aceptados y resaltados con la eh, declaración de normas de independencia todos los solicitantes como decía anteriormente tienen que firmar un protocolo, un acuerdo donde se especifique claramente este tipo de topics. Necesitan eh, como mínimo un 80% del, del presupuesto para las organizaciones, lógicamente, de la UE, ya sea a través de apoyo directo de terceros, esto lo tienen que elegir como ellos quieran, y deben proporcionar apoyos a, a, a un mínimo de cuatro países, es decir, que esto tiene que contar con consorcios de cuatro. Se alienta a la participación de relaciones pequeñas, de baja provisión de medios o áreas, de, digamos, de, de las que el pluralismo está, está bajo amenaza. Y esto es la de apoyos a terceros. Es decir, que ya hemos visto que hay eh, colaboración con dos prioridades y hay que elegir una de las dos, con su impacto, que ya hemos visto cuál es el impacto esperado y cuáles son las actividades elegibles. El pluralismo eh, que tiene. También su, su, su, su, eh, el, impacto, el impacto y las actividades elegibles, que básicamente vienen a ser los mismos, y la, el apoyo a terceros, es decir, que se permite apoyo financiero a terceros cumpliendo con las siguientes condiciones. Es decir, que se pueden, dentro del proyecto, convocar eh, ayudas que tendrían que ser abiertas públicas ajustadas a la normativa eh, comunitaria en materia de transparencia, igualdad de trato, conflicto de intereses y confidencialidad, deben estar como mínimo, dos veces, como mínimo dos meses abiertas. El resultado de esas convocatorias se tiene que publicar en la web de los participantes, incluida una descripción de los proyectos seleccionados, es cuando se adjudicó, las fechas, el, el, el, el, el, el periodo de, de ejecución, deben tener, lógicamente, una clave la dimensión europea y pueden ser evaluadas por un jurado diverso independiente. Es decir, que esto es una línea que se llama apoyos a, a terceros. Y luego aquí te hace una negrita donde dice a terceros proyectos que prevean programas de intercambio para periodistas y otros profesionales de medios, para asistir a jornadas de capacitación, para desarrollo de herramientas técnicas, de periodismo colaborativo. Es decir, que efectivamente volvemos a utilizar un poco eh, eh, en la la, la, la, la retórica y un poco la jerga que habíamos visto anteriormente. Se debe especificar claramente la solicitud por qué se necesita ese apoyo financiero a terceros, cómo se gestionará, cuáles son los criterios de elegibilidad y adjudicación, cuáles van a ser los montos, los montos el dinero que se les va a dar. Es decir, que si un proyecto de pluralismo... Eh, necesita ¿eh? dentro de su proyecto eh, una, una convocatoria, es lo que se llama un poco apoyos en cascada, esto se puede incluir efectivamente en el formulario yo creo que es incluso un punto que, que estaría bien valorado, pero este apoyo a, a estos a terceros tiene que especificar todo lo que acabamos de ver. Es decir, tiene que eh, durar dos meses, tiene que estar publicado, tiene que eh, estar dirimido por un jurado independiente, tiene que, en fin, todo lo que todo lo que es, se, se especifica en esta slide. Como os había dicho, el presupuesto se ha incrementado, ¿eh? porque era anteriormente era de 7,5 y, y ahora es de 10. 5 millones para el, el, el, el primer topic, el de colaboraciones y 5 millones para el segundo, el de pluralismo. El de, la, el de colaboraciones se cofinancia al 80%, el de pluralismo al 90%, lo cual es una buena noticia. Y e reincidimos otra vez en la idea de que la duración eh, tiene que ser del, de, las dos, de los dos topics como máximo de 24, de 24 meses. La fecha de entrega, como nos ha dicho María, es el 27 de, de, de, de mayo, eh, a las 17. La, evolu la evaluación de los, de los proyectos eh, será entre mayo y junio eh, del 2023. La comunicación a los solicitantes, es decir, tanto positiva como negativa, será partir. Alrededor del mes de julio de este año, y en el caso de que sea seleccionado, en el caso de que sea seleccionado, el agreement, el AGS, se firmaría en septiembre. Ya os avisamos que normalmente se suele dilatar. Pero bueno, esto es lo que nos, nos han contado. Y a partir de esa firma del acuerdo, pues duraría los eh, 24 meses, en caso de que el proyecto dure durante 24 meses, que no tiene por qué. Ese es el, es el tope. La evaluación, pues lo que se va a evaluar, lo que van a evaluar los eh, expertos independientes en, en, las, en, en, en, esta, en esta convocatoria con estas dos eh, topics de colaboración y pluralismo bueno pues es la adecuación a los objetivos y prioridades la dimensión europea el número de países implicados y las lenguas eh, los resultados los lo llaman los outputs y, al, y, y cómo se va a beneficiar el público al que al que va dirigido lógicamente hay que hacer un análisis de la de las necesidades y un mapeo de las eh, de las iniciativas. Nosotros también es una cosa que solemos decir con mucha eh, bueno, no con mucha frecuencia, continuamente, tu proyecto tiene que identificar una necesidad y el proyecto tiene que demostrar cómo va a solventar esa, esa necesidad. Esto está desgloseado, lo visto: la adecuación, 10 puntos, eh, los, eh, la, la, el análisis y, y, y, y los resultados esperados, otros 10 puntos, y las estrategias, que ya lo sabéis: el tema de género es un tema transversal, y el tema de la exclusión, todos estos, estos, estos topics, en el caso de que los, los, incluáis, tendrían, los incluyáis, perdón, tendrían, tendrían una, una puntuación de 5 puntos. El, la calidad de las actividades, pues, lógicamente, la adecuación de las estrategias. Ah, y la, a la consecución de los objetivos, es decir, nosotros queremos llegar aquí y qué empleamos y cuáles son nuestras herramientas y cuáles son nuestros medios, esto sería otros 10 puntos, la innovación, lógicamente, la diversidad, la imparcialidad, serían también otros dos puntos y la relación coste eficiencia que sería 10. el total serían 30 puntos. es decir, que relevancia y calidad de las actividades tienen cada una 30 puntos, desglosados en el primer caso 10, 10, eh, eh, 10, 10 5 y aquí 10, 10, 10. Eh, luego la, la, la gestión del proyecto, ¿vale? la experiencia del equipo, es decir, es un equipo que ha sido tomado de una manera zarosa porque nos convenía bien lo hemos metido un poco a capor es un equipo que se conoce cada uno la tarea que va la tarea que está ejecutando que ha sido perfectamente elegido siempre eh, solemos también recomendar que los la, la, la, la selección de los miembros de un partenariado tiene que elegir tiene que perdón, responder a criterios de oportunidad no de oportunismo eh, lógicamente la eficacia y, y la distribución de las tareas el, el resultado es una especie de collage donde cada socio contribuye a la medida de su know-how, porque es el mejor cualificado para hacer esta parte del proyecto, el tema de, los, de, los, de, la, de la gestión de riesgos, que eso también es un tema transversal a todo, a todo, a todo, el, a todo el programa, los indicadores de impacto, los, los, PK, los KPL, en fin. Y luego la difusión, que también es, no, es, no, es, no es menor, ¿eh? Y, pues, la calidad de esta estrategia de conocimientos que según la transferencia a otras partes interesadas y que no se quede simplemente en los miembros del consorcio sino cómo eso va a llegar a un grupo que hemos a un, a un grupo destinatario una buena estrategia de cuáles son los el, el, el, el grupo prioritario, si lo, hay un segundo grupo si hay unos multiplicadores y los medidores de impacto local y regional. ya sabéis que eh, el tema de, de los medios nosotros los eh, entre los que me incluyo, eh, los, los que no, eh, no estamos en este medio, creemos que una página web y un Twitter, no, hay, hay, mucha, hay, hay una buena estrategia de medios que, que, llega, que, llega, que llega más no. El mínimo que se puede, si no, no se va evaluar, no pasa, el mínimo de la sumatoria de todos esos 70 puntos, lógicamente el máximo es 100. Y esto es básicamente lo que os que, los que queríamos contar. La buena noticia es que hay una nueva convocatoria, que tiene una dotación económica de, de 5 millones de euros, que va a, en dirección al, al, al pluralismo, lo cual es más, más, que, más que bienvenido, y que tiene una cofinanciación del 90%. La anterior, tenemos casos prácticos, es, tiene esas dos prioridades, tiene una cofinanciación del 80% y tiene un presupuesto de 5 millones. Esto es lo que quería contar. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Vamos a dar la palabra a Peter Andermatt, que es el coordinador de la oficina Media España, que nos va a desarrollar la convocatoria de alfabetización mediática en Media Literacy. Así que adelante, Peter. Muchas gracias, María. Muchas gracias también, a Augusto, porque, como siempre, cuando viene primero Augusto y nos cuenta muchos detalles técnicos de nuestras convocatorias, creo que yo esta parte me la voy a ahorrar, porque. Digamos que entre la convocatoria que él ha descrito y la de Media Literacy, de la cual os voy a hablar, las similitudes son muchas, así que no voy a incidir en los aspectos técnicos de esta convocatoria en concreto. De todos modos, en nuestras webs, tanto la nuestra de la Oficina Media España como la de Cultura y las webs de todos los compañeros y compañeras que tenemos eh, con sus propias eh, páginas web, vais a tener todo lo que es eh, la información técnica, digamos. Ahora voy a compartir mi pantalla. Hemos hecho una pequeña presentación para ilustrar lo que sería esta nueva ayuda también a lo que es la Media Literacy. Eh, puedo quizás decir también que en el plan de, estratégico de la Comisión Europea para los próximos años, de aquí a 27, hay dos desafíos que se han remarcado como muy prioritarios a los que nos tenemos que enfrentar todos, de que estamos trabajando en este sector de las industrias culturales. Una es la digitalización, que como todos sabemos está evolucionando con mucha velocidad. y Nosotros tenemos que estar bueno, pues, pendientes de las oportunidades, sobre todo, que hay en este contexto, pero también de las amenazas. Porque con tanta digitalización el control eh, a veces se pierde y pues surgen cuestiones como eh, los fake news, etcétera, etcétera. La otra, eh, el otro desafío sigue siendo en Europa especialmente la fragmentación, la fragmentación eh, en nuestros territorios eh, marcados por diferentes lenguas y bueno, pues, sistemas políticos, legales, etcétera, etcétera. Tenemos una tendencia a mantener, crear y mantener eh, empresas muy pequeñas y que tienen eh, acciones en marcha que también tienen una escala más bien modesta y a veces el impacto es menor de lo que se esperaba. Entonces, Europa Creativa tiene como objetivo pues, hacer crecer las empresas, hacer crecer los proyectos, fomentar la colaboración internacional, como se ha dicho antes, y también la profesionalización. Bueno, entonces aquí para ir al grano, esta nueva convocatoria se llama Media Literacy eh, y lo que tiene como objetivo es claramente pues, apoyar la alfabetización mediática en Europa. Tenemos una fecha límite del 30 de marzo, así que estamos todavía a tiempo de pensar y elaborar alguna propuesta, pero digamos que el tiempo corre y bueno pues eh, si alguien está interesado en, en lanzarse pues ya sabéis que hay que hay la posibilidad de conectar con nosotros o con los compañeros en Bruselas para aclarar cualquier duda los objetivos de esta iniciativa son dos fundamentales no promover uh -huh. actividades transversales uh, para adaptar Nuestras operaciones a los cambios estructurales y tecnológicos de los que he hablado antes. Eh, bueno, pues como sabéis, eh, se están multiplicando las, las ventanas, sobre todo de acceso a las noticias y al contenido divulgativo en todos los ámbitos. Eh, sobre todo los jóvenes están migrando a pantallas más pequeñas, eh, ya no están en el papel, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, por un lado, esta promoción de estas actividades transversales y luego tenemos también eh, lo que sería el fomento de un entorno mediático diverso, independiente y pluralista. También la alfabetización mediática para un poco, pues eh, como he dicho antes también María, fomentar la libertad de expresión artística, el diálogo intercultural y la inclusión social, sobre todo en el entorno digital. Estos dos objetivos son complementarios y se han de cumplir prácticamente en todas las propuestas que se van a hacer. La convocatoria, pues, lógicamente apunta a lo que es la innovación, ¿no? Es decir, que la innovación digital, también se podría añadir, es uno de los objetivos que estamos persiguiendo en todo el horizonte más amplio de nuestros programas. Y la alfabetización mediática es ahora mismo uno de los objetivos eh, eh, a corto, medio y largo plazo que la Comisión quiere fomentar. Entonces, eh, lo que es muy importante aquí es que haya un intercambio de conocimientos sobre las políticas y las buenas prácticas. Porque es cierto que se están haciendo muchas cosas muy interesantes que van en línea de nuestros objetivos, pero a veces no los conocemos. Entonces, de alguna manera, esta convocatoria tiene también como objetivo ser un sitio de conexión, de intercambio, una plataforma de encuentro donde gente que tienen inquietudes uh, similares o complementarias pueden encontrarse para conjuntamente crecer y con sus proyectos y tener un mayor alcance. Como podéis ver, el abanico de posibles solicitantes es muy amplio, ¿verdad? No está para nada eh, limitado a la empresa privada, sino también organiz organizaciones sin ánimo de lucro, autoridades públicas, etcétera, etcétera, universidades, eh, pueden juntarse en consorcios en consorcios que tienen como mínimo tres socios uh, de tres entidades legales y de tres países diferentes para conjuntamente elaborar y luego pues uh, operar este tipo de iniciativas que queremos que se crean no uh, yo creo que aquí uh, la, ex la exigencia de tener por lo menos tres entidades de tres países a algunos os puede dar un poco de miedo, ¿no? Porque, eh, bueno, pues si a España es muy grande y cooperar entre diferentes autonomías a veces es complicado, ahora imaginarse que hay que colaborar con dos países más, o incluso cuatro o cinco, pues se puede impresionar un poco a primera vista, pero la realidad es que eh, en nuestro sector de las industrias culturales y también eh, especialmente en lo que son los medios de comunicación, las cooperaciones transnacionales son cada vez más frecuentes, eh, por no decir, a la orden del día. Y hay un montón de empresas, eh, instituciones de todo tipo que están más que preparados para ello. Y nosotros, eh, poniendo la plataforma, creemos que podemos contribuir a que todos estos procesos sean más llevaderos. Entre los proyectos que son elegibles en el marco de la convocatoria, tenéis aquí cinco diferentes áreas, digamos, áreas que son complementarias y los proyectos tienen que cumplir o abordar al menos dos de estas áreas, ¿verdad? Entonces aquí no os voy a leer todos los textos con punto y coma, pero realmente veis que hay una parte que está más dedicada a la creación de material didáctico o divulgativo por otra parte, hay actividades de formación que se buscan también para tanto el profesional como el ciudadano puede, de alguna manera, tener acceso a buenas prácticas. Lógicamente, la palabra multilingüe y multicultural aparece en casi todos estos cuadritos, eh, que claro, eh, hombre, en Europa hablamos eh, más de 30 idiomas eh, eh, solamente, hablando de idiomas oficiales y eh, supongo que el doble o el triple si añadimos todos los demás idiomas. Entonces aquí es muy importante que tengamos eh, iniciativas que que consi que pueden de alguna manera, pues eh, también mm, ser traductores no para que la gente mm, tiene el acceso a todos estos contenidos. También, eh, bueno, pues eh, buscamos, como he dicho antes, aquí en el punto 3. Soluciones innovadoras eh, que están eh, dirigidas a combatir un poco la desinformación, que es un problema creciente. Eh, tenemos también ser capaces de localizar y enfrentar otro tipo de retos que pueda haber. Por ejemplo, la falta de diseminación. Es decir, un contenido solo vale si realmente la gente tiene acceso a él. Por eso hay que crear una especie de... Um, bueno, pues de amplificadora, para que la gente se dé cuenta de que todos estos contenidos o estos, estas acciones realmente existen. ¿no? También podemos ayudar a organizar eventos, ¿verdad? talleres o actos públicos que tienen como objetivo la sensibilización o el intercambio de buenas prácticas. Entonces, eh, podéis ver que aquí realmente lo de combinar dos de estos cinco puntos, yo creo que... Bueno, no resulta excesivamente marciano, yo creo que es bastante probable que una iniciativa como la que podéis concebir vosotros cumpla dos o incluso más de estos puntos sin mayor dificultad. También tenemos que cuidar un poco lo que son la adaptación y la accesibilidad de los materiales y los instrumentos para colectivos eh, determinados que tienen eh, bueno, pues, limitaciones eh, que hoy en día son fácilmente superables gracias a las tecnologías eh, que tenemos a nuestro alcance. Aquí, pues hablando de inclusión ciudadana, pues eh, es lógico que todas las propuestas tienen que tener en cuenta este aspecto. no. Eh, también el compromiso cívico y la cultura participativa tienen que ser aspectos fundamentales de la propuesta, porque aquí se trata realmente de democratizar también un poquito lo que es eh, no solamente el acceso a la información, sino sobre todo la capacidad de procesarla correctamente y distinguir entre lo que tiene calidad y lo que no la tiene tanto. En cuanto a la financiación, eh, bueno, pues eh, la convocatoria está dotada con algo más de 2 millones de euros, si no me equivoco. Es eh, poquito dinero, pero que yo creo que da para alimentar eh, parcialmente una cantidad de proyectos razonables. Eh, estamos en una fase inicial de estas ayudas. Eh, normalmente se empieza por poco, pero luego pues vamos incrementando, si se puede, en función también del interés que hay desde el sector y la participación que vosotros mismos estáis, estáis eh, poniendo en marcha, ¿no? Porque si se ve que hay una gran demanda y que hay una bueno, pues, serie de proyectos interesantes que se van a presentar, lógicamente la comisión tomará nota de esto, ¿no? De momento, pues eh, las subvenciones pueden tener una aportación máxima de medio millón de euros por proyecto. Y, y nunca más que el 70% del coste total de la acción. Y eh, en cuanto a los plazos, aquí eh, la duración de cada subvención es de dos años y que, bueno, lógicamente otros años, si luego hay que hacer una, una prolongación, eh, si hay unas razones fundamentales para ello, pues siempre se puede negociar, pero la idea es que realmente que la ayuda eh, tenga una duración de solamente dos años, que no es poco. Hemos tenido en la última ronda de resultados de esta convocatoria una serie de proyectos muy interesantes eh, que podéis investigar eh, por vuestra cuenta si queréis, eh, tomando nota de lo que pone aquí en, este, en esta diapositiva. De todos modos, eh, tenemos aquí el placer de contar con uno de ellos que nos va a contar su proyecto y cómo ha sido la experiencia en el contexto de esta ayuda. Y entonces eh, no quiero demorar mucho más mi intervención porque creo que todos estamos eh, con ganas de llegar eh, en un momento dado al caso práctico. verdad Antes eh, vendrá nuestra compañera Victoria que os contará otro tema muy importante, pero al final eh, el caso práctico que vais a ver. Eh, os va a ilustrar muy bien de qué estamos hablando. De todos modos, eh, si queréis también eh, bueno, pues, eh, buscar información sobre estos beneficiarios de la última ronda, yo creo que nosotros, eh, a través de nuestros eh, mecanismos de comunicación, estaremos informando poco a poco, pero yo creo que es muy probable que en unos meses, cuando estas iniciativas ya están más maduras, podéis encontrar información sobre ello en Internet. Y... Por mi parte, nada más. Eh, nosotros eh, estamos eh, en Madrid, los compañeros están en Andalucía, en el País Vasco y en eh, Cataluña, en cuanto a las oficinas media, y estamos a vuestra disposición. Esperemos que os parezca una buena oportunidad esta ayuda de Media Literacy. Y os doy las gracias por vuestra atención. Estupendo también la información sobre la convocatoria de alfabetización mediática. Y ahora le vamos a dar paso a Victoria, la coordinadora de la Oficina Media Andalucía, para que nos hable de la tercera convocatoria, que no está abierta todavía, pero que esperemos que lo esté durante el, durante el año, que es la Defendiendo la Libertad y el Pluralismo de los Medios. Así que, cuando quieras, Victoria. Buenos días, muchas gracias María. Y, bueno Muchas gracias a todos los que estáis eh, ahí del otro lado escuchándonos eh, en esta sesión eh, que hemos intentado aglutinar las convocatorias presenciales de, de medios de comunicación. Eh, tengo pocos minutos y voy a intentar ser eh, lo más concisa posible, ya que bueno, mis compañeros, tanto Augusto como, como Peter, han han desgranado algunas de las cuestiones fundamentales que afectan a, a tanto los aspectos técnicos como eh, en muchos casos a los objetivos y en el marco el marco en, en, el que, en el que se crean estas convocatorias y os voy a hablar de la convocatoria defendiendo la libertad y el pluralismo es una convocatoria que actualmente como he dicho María no está abierta os vamos a hablar un poco de eh, fundamentalmente de lo que hay de la convocatoria del año pasado teniendo en cuenta para que tengáis en cuenta un poco las fechas, eh, el año pasado esta convocatoria se publicó el 31 de mayo y se resolvió el 20 de septiembre. Y actualmente, a fecha de hoy, 1 de marzo de 2023, aún no se han publicado los resultados. Este, creemos que, bueno, que serán en breve, nosotros eh, continuamente lo estamos revisando y de hecho lo, lo hemos revisado varias veces antes de, de preparar esta esta webinar de hoy, pero no están todavía disponibles. Entonces, un poco para que os hagáis una, una idea del, del calendario del calendario de, de la convocatoria en cuestión. Voy a compartir la, la convocatoria defendiendo la libertad y el pluralismo. He puesto el nombre en inglés para que la, la tengáis identificada una vez que entréis en el portal del participante y busquéis todos los textos, tanto la convocatoria como los textos legales. Surge eh, dentro del Plan de Acción Europeo para la Democracia, que podemos pasaros también el enlace por pues si queréis eh, si queréis más información sobre ello, pues eh, se constata que se ha constatado que, bueno, que, que para que el ciudadano y el público en general tenga una, recupere esa confianza perdida en los últimos tiempos en los medios de comunicación, es necesario una transparencia. Eh, unos medios eh, de comunicación de calidad y eh, cumplir todas esas normas y estándares tanto profesionales y de, de del periodismo. Evidentemente la calidad democrática de un país eh, eh, está en relación directa con la calidad democrática de sus medios de comunicación. En, con todo ello y viendo además que en los últimos tiempos se han producido mmm, agresiones eh, a, los, a periodistas en Europa y, y fuera de Europa, a, a agresiones tanto físicas que pueden llevar hasta el, no solamente la propia agresión, sino el secuestro, la muerte, como a las agresiones eh, vía, vía online, a través de redes sociales o de artículos, eh, etc. Pues en base a todo este contexto se, se, se decide eh, crear una fuente de financiación para apoyar un poco esa, esa transparencia esa calidad de los medios de comunicación en Europa como os digo no voy a voy a intentar pasar la, la, la presentación lo más rápido posible pues por no no aburriros un poco con los textos el propósito de la convocatoria es el resumen que han hecho mis compañeros anteriormente el pluralismo bueno que tenéis aquí redactados pero yo creo que ya los hemos mencionado anteriormente y, y tampoco vamos a, a repetirlos y eh, en esta convocatoria, eh, ¿quién puede presentarse? Bueno, pues pueden presentarse un mínimo de dos entidades, de dos países diferentes, esto es uno de los ADN, de, el ADN del de programa Europa Creativa es la cooperación, por lo cual eh, esa cooperación eh, radica en que eh, la cooperación sea con un país diferente al tuyo, no pueden ser dos, dos entidades del mismo país. Y aquí tenemos un poco las propuestas, las, las posibilidades de los, de los solicitantes, las combinaciones de, de los consorcios que, que pueden darse tanto en entidades públicas como privadas, organizaciones, universidades, institutos de educación, centros de investigación, etc. Eh, dentro de esta convocatoria Pluralismo y Libertad, existen dos acciones fundamentales con su presupuesto, cada una de ellas. Eh, la primera de ellas, la acción 1, que son los consejos de prensa y medios eh, estándares profesionales y mantenimiento y desarrollo de las bases de datos. ¿Qué actividades pueden ser beneficiarias en esta, en esta acción? Pues actividades del tipo un proyecto que se presenta con actividades de eh, intercambio de buenas prácticas, fortalecimiento de grupos de trabajo, apoyos a consejos, formaciones de periodistas, cooperación con los reguladores de los medios de cada uno de los países, investigaciones... Eh, además, estas actividades en los proyectos que se presentan tienen que incluir una serie de ítems, de actividades, para, para, a la hora de presentar la, la, la convocatoria, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues los editaríamos aquí, están, están todos evidentemente en el texto legal y en la convocatoria. Eh, la acción 2 dentro de esta convocatoria es... Eh, extremadamente interesante porque es lo que se conoce como el mecanismo de respuesta rápida, un poco por esta, esta, esta persecución, esta, esta, estas agresiones y esta, eh, en lo que en los últimos tiempos vemos a los, a los periodistas y que viola la libertad de expresión de los países democráticos. Eh, bajo el mecanismo de respuesta rápida está el topic vigilancia de las violaciones de libertad de prensa y de los medios y prestación de ayuda práctica para proteger a los periodistas amenazados. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué actividades se pueden ser gestionadas? Pues Se trata de diseñar y gestionar mecanismos de respuesta rápida que lleguen a una escala europea para apoyar esa libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Además de, apoyar una, de brindar un apoyo legal a los periodistas y a los profesionales en, en todos aquellos medios que lo necesiten. Eh, también se trata evidentemente en los lugares en los que estos en los, en periodistas estaban atuados de poder eh, acudir allí y hacer esas, esas misiones de, de, de cambio y de los pues, lobbying y, y seguimiento de, de aquellos que están bajo, bajo amenazas, supervisar la libertad y de tanto de la libertad de prensa de los Estados Unidos de la, de la Unión Europea. Dentro de esta acción 2 de mecanismo de respuesta rápida, las actividades que deben de incluir los proyectos que se presenten en la convocatoria pueden te, o sea, deben de tener estas acciones que, eh, que numeramos aquí, proyectos de cooperación, conferencias, seminarios, actividades, eh, acciones de sensibilización. sensibilización eh, trata de mejorar las redes, los intercambios de buenas prácticas y eh, los estudios, etcétera. Y muy importante, a mi modo de ver, es el apoyo jurídico y práctico a los periodistas, emisiones eh, de promoción y el apoyo financiero a terceras partes. Eh, Estas dos convocatorias, el ítem uh, 1, la acción 1, el tópico 1 está dotado con un millón de euros y eh, la acción 2 con 3,1 millones de euros. Una vez que tengamos la resolución y que podamos compartir con vosotros, nos preguntéis sobre la, la resolución de la convocatoria del año pasado, pues nos haremos una idea de cómo ha quedado eh, ese reparto y bueno, podéis pues saber un poco cómo, cómo será la convocatoria del año, del año 23. ¿vale? Eh, muy importante. Y no, os va, no me voy a meter en el, en el texto legal, pero sabéis que bueno aquí eh, lo más importante, si queréis presentaros a esta o el resto de convocatorias, antes de nada, antes de hacer cualquier pregunta, es eh, estudiar la convocatoria detenidamente. ¿vale? No puedo abrirla, no me abre el enlace, pero bueno ahora os la pasamos si acaso por el Ya por se, se la he pasado por el chat, acuerdo. sí. Entonces, la convocatoria es imprescindible, no creemos que va, no va a cambiar el texto legal porque los textos legales no pueden cambiar, eh, pero sí pueden cambiar algunas cuestiones de, de forma en la, en la convocatoria de 2023, por lo cual os aconsejamos que la leáis atentamente y a la hora de tener dudas podéis consultar con las oficinas en un primer momento, pero como ha comentado antes María, lo más importante es que hay dos formas de contactar con la eh, eh, con, con, con la Europea para, para resolver las dudas, tanto técnicas, un helpdesk que hay para cualquier tipo de, de ayuda de soporte técnico, y luego un correo electrónico específico para una de las, cada una de las convocatorias. Ante, anteriormente, María ha dado los dos emails mails correspondientes a las convocatorias antes. El de el de Freedom es igual, es muy parecido con la palabra Freedom. Yo creo que no deberíamos igual compartirlo, o si quieres compartirlo, hasta que la convocatoria sí, no esté lo, abierta. Lo he compartido porque supongo que será igual, lo que Eso es posible vamos. es que a lo mejor no contesten. Exacto, no van a contestar seguramente hasta que la convocatoria se abra, porque para ellos no existe hasta que no se abra. Mm. Eh, recordad que el año pasado fue en mayo, bueno, pues sabemos que tiene que salir, pero no tenemos la fecha. Entonces, imprescindible es estudiar y apuntar las dudas y consultarlas. ¿vale? Primero, antes que nada, saber si eres elegible, qué requisitos piden, porque si no los cumples, de nada sirve seguir adelante, porque vas a hacer un trabajo en, en vano. Eh, todas las solicitudes, todas las solicitudes tanto de esta convocatoria como del resto, se, se realizan a través del portal del participante, que este sí que se está abriendo ahora, y os lo enseño para que veáis la interfaz y os familiaricéis los que no os habéis presentado antes a una convocatoria. Veáis eh, cómo es el enlace exactamente, es el de la convocatoria del año anterior, donde tenéis absolutamente toda la información. Veis que está cerrada, ¿vale? Porque no eh, es, eh, es la del año 2022. Y eh, tenéis también eh, información sobre cómo acceder al portal del Funding and Tenders, que, bueno, eh, lo digo para todas las convocatorias, no solamente esta, para todas las convocatorias, tanto trans. trans sectoriales como todas las de cultura y media tenéis que haceros familiares y familiarizaros con esta con esta página que al principio resulta un poco hostil porque no parece muy muy friendly y muy muy cercana pero bueno luego es una cuestión de de, de romper el hielo y, y ya pues la empiezas a querer poquito a poco <risa> de alguna forma eh, también hay un enlace que se os puede pasar, María, sobre cómo eh, solicitar la ayuda e información. Yo lo, lo voy a abrir, pero entiendo que no lo vais a, no lo vais a ver. Ahora os lo pasa a ella. Y Simplemente, sí. nada, estar pendientes de cuando salga la convocatoria, llamadnos si queréis. En la medida de nuestras posibilidades trataremos de ayudaros en, en, dentro del desconocimiento que para, hasta, hasta el momento ha sido, han sido las convocatorias de news para todos nosotros. Estamos estudiando bastante para, para poder hacer ese asesoramiento y, y nada más, eh, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí del otro lado. Muy bien, muchas gracias Victoria. Lo único, como decíamos, eh, que tengáis en cuenta que esta información es sobre la convocatoria del año pasado y que Perfecto. puede que este año haya cambios en las cantidades o en algunas acciones Exacto. y tal, entonces bueno, pero bueno, os iremos informando. Y bueno, como decía Peter, llega el momento que todos esperaban, que es eh, conocer... Un caso práctico de la convocatoria de alfabetización mediática, que va a ser Álvaro Alcalde la persona que nos lo presente. Eh, Álvaro es el responsable de Fundraising de la Asociación Verificat, que es la, la entidad que es líder del proyecto Zoom, que es eh, Seniors United Against Misinformation, que es un proyecto entiendo, dirigido a eh, personas mayores. Entonces, bueno, pues eh, eh, Álvaro, cuando quieras, eh, te escuchamos muy atentamente. Hola, hola a todos. Antes de nada, muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar nuestro proyecto, que como bien decía María, se llama SOM, que es un acrónimo para Seniors United Against Misinformation, o gente personas mayores, gente mayor, unida contra la desinformación. Y antes de nada, me gustaría también daros las gracias por toda esta información que habéis dado de las convocatorias que vienen ahora. Algunas de ellas, nosotros desde Verificat ya estamos preparando. Y os animamos a todos a solicitar estos fondos porque realmente vale la pena tanto la oportunidad de trabajar con otras organizaciones y otros países europeos como los mismos fondos. Y yo os digo que después de 12 años de proyectos europeos hay mucho progreso, mucho avance en este programa en particular y sinceramente solo puede que crecer. Pero bueno, pasando al tema que me traigo de aquí, este proyecto, como veis, está cofinanciado por la Unión Europea, forma parte de la convocatoria que ha mencionado... Peter en su presentación del año pasado para alfabetización mediática. Es un proyecto en el cual tenemos un consorcio de tres miembros. Este consorcio se hizo con la idea de combinar y ajustar pues, la experiencia, los conocimientos intersectoriales de cada uno de los miembros. Y aquí también es un punto que se ha mencionado antes, que vale para cualquiera de las convocatorias, que es cómo encontrar y cómo identificar los socios más adecuados para tu proyecto y al final hay varias vías ya sea a través del mismo portal para cada una de las convocatorias del portal europeo en el cual se puede poner y una información un enlace digamos donde tú pides o te ofreces mejor dicho para hacer proyectos europeos o de manera activa que lo que hicimos nosotros identificando aquellos que combinaban mejor para nuestra idea para nuestra propuesta en este caso somos tres socios liderados por verificat el primero de ellos es la Universidad de Laponia, en Finlandia, que son expertos en la pedagogía para la alfabetización mediática, en particular para la gente mayor. Por otra parte, tenemos a una organización italiana que se llama House Atonic, que Ellos son expertos en el diseño de materiales y de talleres educativos desde un enfoque multimedia, decir, para poder de una manera acercarse y hacer más atractiva la información y los distintos productos, que ahora os explicaré, que tiene por objetivo desarrollar este proyecto. Y por último estamos nosotros, Verificat, una asociación que está eh, centrada uh, especializada en la verificación de datos o fact-checking y en la alfabetización mediática. Un poquito sobre Verificat. Somos, como digo, una asociación sin ánimo de lucro, con base en Barcelona, que trabajamos por la, digamos, luchar contra la desinformación, o lo que se conoce también como fact-checking, y la manipulación en Internet. Lo que hacemos es eh, fact-checking, sobre todo de política catalana, y también del ruido que hay en, los, en las redes sociales, en temas como de ciencia, etc. Y esto lo hacemos con un enfoque o dos patas, desde el periodismo y desde la educación. La educación es el apartado que nos trae hoy aquí con este proyecto de alfabetización mediática. Y además somos miembros de varias redes y organizaciones internacionales, desde la International, International Fact-Checking Network, que es la red general de fact-checking a nivel mundial. Somos miembros de esta organización, así como del European Digital Media Observatory, que es un poco la unión a nivel europeo, por hubs a nivel regional. aquellas organizaciones que trabajan en fact-checking, en alfabetización, el, alfabetización mediática, desde universidades, otro tipo de organizaciones. Pero de qué trata el proyecto, no? que es lo que nos interesa ahora. Primero de todo, un poquito de contexto. Nuestro proyecto trabaja o tiene por beneficiario final a las personas mayores y entonces vemos que en 2021 más de una quinta parte de la población europea tenía 65 años o más qué sucede que esto es una parte muy grande de la, de la sociedad nosotros hemos observado como en, hay ocasiones en la que este segmento poblacional es dejado un poco de lado tiene la sensación de que son como gente que de la que hay que ocuparse de ellos etcétera. ¿Y qué sucede? Que queremos incluirlos en, un, en este proceso para así luchar también contra la brecha digital y hacerlos copartícipes de soluciones que tengan que ver directamente con sus necesidades y expectativas. Así tenemos varios retos que queremos afrontar en este proyecto. Primero, apoyar a las personas mayores en el desarrollo de estas herramientas y para que creen estos hábitos que limiten la desinformación en la esfera digital. Desde el uso de medios como el WhatsApp, etcétera, y siempre y cuando ellos también, las personas mayores que participan en nuestro proyecto, desde Italia, Finlandia, España, nos comenten y nos digan, oye, este es el tema en particular que me interesa. Además, sensibilizar sobre la atención selectiva y promover el pensamiento crítico entre personas mayores, en la misma línea de la lucha contra la desinformación. Y desarrollar su capacidad para encontrar, compartir o producir información confiable en línea, porque son tanto gente que va a crear ese contenido, que lo va a compartir, como que lo va a consumir, y esto nos ayuda también a reducir el impacto que la brecha digital tiene en sus vidas. Porque a menudo la, los servicios y los aparatos que se van, eh, las aplicaciones que se van creando, no tienen tan en cuenta este segmento de la población. Y nosotros queremos luchar también para evitar pues, esta pérdida de confianza en, el, en la esfera digital, estos posibles problemas que puede haber de, de phishing, scam, de todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues el proyecto son tiene como objetivo aumentar la resiliencia de las personas mayores frente a la desinformación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues co-creando estos programas de alfabetización mediática mediante formaciones y fortaleciendo, reforzando una pedagogía que atienda mejor sus prioridades y necesidades. Es decir, desde el principio, eh, invitándoles y escuchándoles para que puedan formar parte del proceso, un proceso de co-creación. ¿Cuál es nuestro enfoque metodológico? Todo nuestro proyecto se enfoca a repetir unos ciclos basados en cuatro etapas. La primera etapa es la co-creación de materiales, conjuntamente con los participantes. Insisto mucho en este tema. El apunte de la co-creación. Nosotros nos juntamos con los participantes de nuestros talleres, ya sean formación de formadores, que lo explicaré, o los talleres finales, para que ellos también puedan participar en el análisis de la pedagogía, de los materiales, el enfoque, etcétera, Porque nos interesa que se hagan partícipes y lo hagan suyo desde el principio. En estas fases, lo siguiente que hacemos es identificar voluntarios. Estos voluntarios también son personas mayores de más de 65 años, a los cuales formador, formare, formaremos para que sean formadores de los talleres finales, que es el punto 3. Son formaciones basadas en el aprendizaje entre iguales. ¿Qué significa esto? Es el que se, en inglés aparece varias veces, varios documentos, el peer-to-peer -peer learning. Y aquí la idea es que estos formadores voluntarios irán a los talleres y entre iguales, gente de la, de, de la misma edad, del mismo segmento, etcétera, darán esta formación y contribuirán a mejorar pues, la lucha contra la desinformación de todo aquel que participe en dichos talleres. El final de estas fases, de acuerdo con nuestro enfoque metodológico, es recibir feedback, vamos recogiendo feedback de cada una de ellas a través de encuestas, vamos viendo cómo, cómo lo entienden, qué experiencias tienen, etcétera, así como expectativas, y mejoramos. Porque nuestra idea es tener este ciclo que os acabo de explicar, cada tres meses, o por mejor dicho duración de tres meses, y hacer tres rondas. Es decir, que en cada una de las rondas recibiremos este feedback, mejoraremos tanto los materiales, la pedagogía, la manera de enfocarlo, los talleres, etcétera, Y haremos otra ronda, así hasta tres. Y una vez tengamos las tres rondas y hayamos testeado y comprobado que funciona más o menos por la información que recibamos, que funciona bien este formato, lo que haremos es desarrollar una guía, la guía que llamamos SAM, y que es el producto final de este proyecto. ¿Qué es la guía SAM? La guía SAM es la suma de acuerdo, de herramientas, materiales y pedagogía, todo aquello que hemos utilizado durante los talleres de formación de formadores y los talleres finales todo conjuntamente con un manual sencillo que servirá para cualquier organización que tenga interés en realizar sus propios programas de alfabetización mediática y será como un how to de muy fácil, una guía para poder crear estos programas para personas mayores desde desde el mismo inicio del proceso, es decir, desde digamos la selección e identificación de socios, de voluntarios, etcétera, y luego los materiales y la pedagogía para poder hacer los talleres y evaluarlos, para también que puedan hacer este sistema de feedback que os, que os he explicado. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Porque muy a menudo cuando pensamos en proyectos y convocatorias europeas nos centramos quizás en la formulación, pero también hay que tener en cuenta cuando estamos formulando cómo vamos a planificarlo y cómo vamos a implementarlo. Y Aquí os explico en línea con lo anterior nuestro plan de trabajo, que son, está dividido en cuatro partes. Una fase inicial, de lanzamiento y planificación al principio del proyecto, una fase de análisis y diseño, las la fases de formación de formadores y las formaciones entre iguales y finalmente la producción de esta guía. Nuestro proyecto dura 24 meses. Hemos empezado el 15 de noviembre, que como ha explicado antes Peter o Augusto, eh, hay un proceso de firma de, de, del, del Gran Agreement y lleva un tiempo y en nuestro caso lo concluimos para el 15 de, de noviembre. ¿Dónde estamos ahora? Estamos exactamente entre la fase de lanzamiento y planificación que ya hemos concluido y preparando todos estos materiales, esta pedagogía, un análisis para poder tener los, tenerlos preparados para estas formaciones que os comentaba, en, en clave al plan de trabajo. Y esto tenemos, es importante tenerlo ya pensado y más o menos definido cuando presentamos nuestra propuesta, entre otras cosas porque es uno de los elementos que nos solicitan incluir en la propuesta. Finalmente, para nosotros es muy importante crear un sentimiento de comunidad para poder incluir a más gente, más voluntarios en el futuro, para poder replicar y extender el, el proyecto, llegar a más, a más organizaciones que a su vez puedan utilizar esta guía y a todo tipo de persona, organización, institución que esté especializada en empoderar a las personas mayores en, la, en, temas, en, el, en el campo de la educación, en el envejecimiento activo, la lucha contra la soledad no deseada, etcétera, porque es un enfoque el que tenemos nosotros multiobjetivo. Queremos que esta guía se, realmente se utilice y que lleguemos a más gente. Por lo tanto, aquí os tengo la oportunidad, os invito a, a quien tenga interés, tanto de la guía como de recibir información, del mismo la de mediática para personas mayores, todo ese tipo de temas, a que nos contactéis y pues, podamos compartir información y crear esta comunidad y hacerla más fuerte. Y eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y por la oportunidad de poder explicar nuestro proyecto en este foro. Pues muchas gracias, Álvaro. Yo creo que es estupendo que podamos con, contar con gente que, que, está, que ha sido ya beneficiario y que además, eh, como nos decías el otro día, estáis preparando, estáis preparando nuevos proyectos para las convocatorias que están abiertas. Por tanto, bueno, pues eh, es verdad que en los proyectos europeos todos empezar y luego ya le vas cogiendo el... El, el gusto, entonces eh, Alex, eh, si quieres empezamos con el turno de preguntas y respuestas eh, um. Claro, um, en, el chat, en el chat ha habido como dos o tres preguntas. La más obvia es que vamos a compartir todo el material, uh -huh. tanto el que te has colgado por el chat junto con los PowerPoints de los compañeros y compañeras sí. uh, entre los participantes. Quizá la inquietud uh, que considero más interesante viene de Juan Antonio. Juan Antonio Garrido nos dice, ¿es posible obtener una relación de los participantes para poder unir sinergias en la cometida de los proyectos posibles? Entonces, claro, um, evidentemente... Tenemos que dirigirlos a la, de los desks a los diferentes eh, puntos de encuentro para hacer eh, networking. Y de ahí yo les recordaría, si puedes añadir, María, el evento futuro que va a haber liderado por uh, un, un buen puñado de desks en Europa, pero liderado por Francia, uh, respecto a las convocatorias abiertas de cross-sectorial periodismo también va a ser más material que vamos a añadir porque lo que hacemos es que se presenten como observadores o que haya proyectos uh, nos interesa que se haga ese networking a nivel paneuropeo por el factor cross-border pero uh, si, si me si refería a los participantes yo creo que es mucho mejor que por un tema de protección de datos uh, Juan Antonio, si estás de acuerdo conmigo María uh, nos, seamos nosotros que coordinemos el, el traspaso de los correos electrónicos para por el interés sí. en, en conocerse, básicamente. Sí, porque no sé si Juan Antonio se refiere a la búsqueda de socios cuando claro. estás buscando, porque es verdad. Yo he hecho que, la doble lectura también, sí. Claro, entonces, eh, si, si, si lo que, si que busco. No sé si Juan Antonio está. ¿Quiere hablar? Está, ¿no? está, yo está. Creo ahí que está. y quiere hablar, <ríe> y abrir su cámara y comentarnos, porque es verdad que lo que, sé, que no sé si existirá en estas convocatorias un sistema de búsqueda de socios como existe en otras, en otras convocatorias, como por ejemplo en Cooperación, en la que hay un hay un, un, más bases de datos en donde tú puedes colgar tu ficha del proyecto que quieres o lo que estás buscando, entonces yo creo que esa es una buena pregunta que podemos hacer a, a los compañeros de la comisión, ver si hay algún sitio en el que se puedan juntar todas las personas que están buscando, más allá de la, el, el, el evento del evento del próximo día 14 del que os voy a mandar también la, la información de pitching sobre la convocatoria de asociaciones periodísticas eh, donde se pueden ir colgando las necesidades de, de los distintos proyectos de búsqueda o sea qué estoy buscando eh, o, o yo me, me ofrezco para bus para este tipo de proyecto. Entonces, nos, Juan Antonio, no sé si estás por ahí y nos. nos sí, si deseas intervenir, ¿eh? no estás obligado. Mira, nos dice Álvaro también, obviamente, <ríe> nos dice Álvaro también que sí que hay una zona en, en el portal de cada convocatoria para poner una oferta de búsqueda de software. O sea, que ya. Al... O sea... Pues eh, María, si me permites, como tenemos sí. eh, poco tiempo y no, no hay preguntas que evidentemente podéis levantar la mano y os damos mm. la palabra, uh, yo me gustaría coger algunas ideas que no han salido pero que son importantes, um, que son frequently asked questions, recordad que las convocatorias, todas las convocatorias tienen un, un nivel de calidad de 70 puntos y que por tanto cuando entreguéis la, la, el proyecto os autoevaluéis, porque realmente la línea de corte se sitúa en Bastante por encima de 70, por debajo de 70 no se reparte el dinero. Ya mi compañera Victoria os ha dicho que tarde o temprano os enfrentaréis a la plataforma, a la FTOP. Estamos aquí como desks para ayudaros y facilitaros el camino en ese calificado de hostil camino, pero que es el camino de todas las convocatorias europeas. Uh, algo importante que no ha salido, pero me parece importante, en un mundo fragmentado como es el del periodismo uh, uh, digital, en radio, en, en televisión, en, en prensa escrita, en, en podcast, etc. es que uh, no se admiten en los, en los consorcios uh, las personas físicas. Uh, sí que se permite sois autónomos, pero tened ten en cuenta que el autónomo no podrá ser el coordinador de la iniciativa. Uh, lo digo por, por, porque se pueden tener consorcios de diferente tipo de índole, pero es una, es una frequently asked question. Otra frequently asked question es, ¿en qué idioma debéis presentar um, la candidatura? pues Hay una, un formulario que es en el formulario C uh, de, de la plataforma, de ese, de ese mundo hostil que no lo es tanto con la ayuda de los desks, donde podéis um, decir... ¿Qué partes del formulario hacéis en qué idioma oficial uh, de los 27? Por tanto, el español es podría hacerlo en español, pero considerando que es una vertiente cross-border, no estaría de más que lo hicierais ya en inglés uh, por, los, por el partenariado, más que nada. Otra cosa que me parece importante eh, destacar, eh, que se ha dicho aquí, es que eh, en ningún caso las líneas tienen muchos temas eh, dentro de, lo, de los objetivos a cumplir, pero que el objetivo de las fake news no entra en el ámbito de cross-sectorial de Europa Creativa. Estamos, como veis, en la educación, en la imagen, para luchar, eh, para que la gente esté educada. Respecto a, a qué consume, para proteger la libertad de expresión, pero uh, el tema de la lucha exactamente con las fake news cae en el ámbito del programa Horizon, que es un programa mucho más grande de ámbito tecnológico y de innovación. Um, recuperaría lo que decía uh, um, nuestro compañero Augusto, y es que, uh, sobre todo, ved qué objetivos tenéis alineados uh, con los objetivos que se plantean en las convocatorias, y sobre todo, Tal como nos ha planteado Álvaro, solventad una necesidad. Y si solventáis la necesidad con una estrategia que pase por los tres ámbitos, análisis, um, planificación, implementación y luego medición de resultados, potencialmente, tendréis una ecuación perfecta. No os despistéis, esos puntos cruciales sobre gender balance que están siempre en paralelo y esa mirada que en, en, en, las, en, en este ámbito de cross-sectorial periodismo ya lo tiene, porque se supone que debe ser un salto al mundo digital sostenible, pero una mirada lo más sostenible eh, posible. Y luego ya la guinda. Uh, los, los periodos son 24 meses. Pero yo me avanzo, una frequently asked question es uh, la retroactividad. Uh, si por necesidades de proyecto uh, arranca desde firma de contrato en adelante, pero puede haber alguna actividad que deberías explicar que podría ser considerada no antes de la fecha de solicitud. Uh, en alguna convocatoria, como decía María, leed, leed, leed, uh, se puede uh, meter el kick off meeting del, uh, del consorcio. Um, nada por mi parte, voy a mirar que uh, no haya preguntas por aquí. Vale, voy a compartir, Alex, porque he visto que efectivamente, como nos decía Álvaro, estoy compartiendo, como veis, Ah, es sí, la... sí, él, sí, cómo encontrar, cómo encontrar Exactamente. partners, eh, efectivamente, de la, adelante. de la convocatoria, aquí veis que hay Partner Search Announcements, que lleva aquí, y aquí están eh, las posibilidades que han ido colgando los compañeros de distintas entidades, eh, europeas de lo que están buscando pues eh, expertise offer eh, vamos, eh, vamos o sea que tenéis aquí un montón de eh, de posibilidades de, distintos, de entidades de distintos países que disponen lo que están buscando ¿vale? y vosotros también podéis publicar la vuestra ¿vale? para, para si eh, tenéis buscáis algún socio en concreto o mirar aquí y ver qué es lo que eh, piden los demás pero si os podéis eh, unir a un proyecto que ya está que ya está en marcha por tanto está dentro de la, del propio menú de la de cada una de las convocatorias así que bueno. Uy, y, sí, y ya como y ya como consejillo eh, participantes dadle al grabar chat y así tenéis en vuestro disco duro eh, todos los links que os ha facilitado María adelante sí, a gusto es verdad que como, sí. es verdad que perdonad que como o sea yo os lo voy a, cuando colgamos todas las eh, presentaciones en la página web os enviaré el enlace y incluiré todos estos enlaces para que los tengáis a mano también en el correo. Augusto, adelante, perdona. No, nada, era una pequeña reflexión, ¿eh? que efectivamente, como esperable, la intervención de Álvaro, sin menoscabo de las nuestras, ¿eh? que no voy a ningunearnos, pero ha sido la más ilustrativa, porque es que ha dado en el clavo de todo lo que hay que hacer, que vuelvo a insistir, que es una recuperación de temas y de, y de, y de topics que, que salen en las demás convocatorias. Ha hablado de la identificación, como ha dicho como ha dicho Alex, pero luego la implicación de lo colectivo al que va dirigido en el, el diseño de las estrategias, que eso es crucial. El tema de los resultados, cómo los van a promover, el tema de los toolkits. Es decir, que, que es verdad que esa, esa, esa, esa, esos consejos son extrapolables a la mayoría de las convocatorias. Tiene sentido Álvaro, te felicito porque ha sido extraordinariamente útil y yo creo que, que para los que se van a presentar, no solamente a esta convocatoria, sino a otras, yo creo que, que son muy, muy, muy necesarios. Y luego, por lo que has dicho, te vas a presentar también la de pluralismo, ¿no? A la de colaboraciones, pues ya sabes. Rubén, Rubén Ferrer nos pregunta si también este vídeo va a estar disponible. Pues, eh, sí. por supuesto, es otra de las herramientas que además eh, frecuentemente en nuestro mundo eh, media cultura cross-sectorial es muy utilizada porque queda para la posteridad y te resuelve muchas dudas eh, que igual no encuentras en, en la convocatoria a primera vista. Sí, no, lo, esto no se ha automáticamente porque hacemos una pequeña edición, pero... Pero sí, os avisamos cuando esté cuando esté colgado. Pues entonces, eh, nada, muchas gracias a todos. Eh, os recuerdo el tema de la, de la encuesta que os va a salir ahora para que por favor nos la rellenéis, nos será muy útil. Muchísimas gracias a los compañeros por haber eh, organizado esta actividad entre todos, a Álvaro por su participación y que esperamos que el año que viene venga con otro proyecto para hacer el caso práctico y a vosotros por, por participar y esperamos que os haya sido de utilidad y que si conocéis a otras entidades que esto les pueda interesar, que por favor repliquéis la información para que todo llegue al, al máximo número de organizaciones posibles. Nos vemos en el próximo webinario. Muchas gracias a todos.